un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump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 un asalto al estanque donde estaba más fresco. Ahora solo quedan dos ranas. Dos. Uno. Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos. Jump, jump. Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana ¿Una? Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque donde estaba más fresco, ahora ya no quedan más ranas. ¿Qué quiere qué?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 la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos quiere que Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Kikiriki Ella perdió un zapato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 La enfermera y la vaca de enfermera y...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 El queso se queda solo, el queso se queda solo. ¡Ay, oh, el derrio! El queso se queda solo.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 Fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y Bingo fue su nombre N-G-O Y Bingo fue su nombre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 La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Star.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 la próxima vez A, B, C, D, e, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Canté mi ave, cantarás conmigo la próxima vez. Polipuso puso la caldera, polipuso puso la caldera.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 ¡Gracias!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 Brilla, brilla, brilla, brilla estrellita. Brilla, brilla, brilla, brilla estrellita. Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué se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 Estrellita. Brilla, brilla, brilla, brilla estrellita Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita, brilla, brilla Brilla, brilla, me pregunto ¿Qué serás? El viejo rey todo era un alma feliz, un alma feliz era él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 Cabeza, hombros, rodillas y pies.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 Oso teddy. Oso teddy, oso da la vuelta. Oso teddy, oso teddy toca el suelo. Oso teddy, oso di, salta alto. Oso teddy, oso teddy toca el cielo. Oso teddy, oso teddy, inclínate.